Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, 15 si Nosotros ahora, hoy un viernes 30 de octubre de 2020 El país se torna con lluvia, unas temperaturas agradables Y nosotros contentos de poder entrar en contacto con ustedes en esta segunda hora A través de este canal 10 de Telenor eh, para el mundo, a través de Tener.com, nuestras redes sociales y en Estados Unidos, Canal América en el 10 14 de óptimos Cable. Para mí, en este momento veloz, que también te doy la buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, el toque del mediodía en esta segunda hora, es un placer presentar un hombre que significa mucho en mi carrera como comunicador, uno de mis primeros invitados. Creyó en este proyecto sin conocer el futuro inmediato. Y 20 años después, hoy nos sentamos nuevamente. Me refiero al licenciado Ramón Antigua, quien aspira a ser parte de la miembro, miembro de la Cámara de Cuentas o sea, de la República Dominicana. Licenciado, bienvenido. Gracias por Gra compartir con nosotros una vez más. Gracias 20 a ti, años Roberto. después. 20 años no son nada. Yo creo que nos han pasado bastante cómodos. Eh, yo realmente busqué una imagen y te estoy igualito. Sí, la, sí. El que tenía un trágico urbata aquella vez. Aquella vez. Y ahora tiene una chacabana. Sí. sí. Ha cambiado el tiempo. El tiempo ha cambiado <ríe> y la ropa. No. Aquí dispuesto a compartir contigo las informaciones que podamos darle a la a la ciudadanía, a los televidentes de este programa. Nosotros. Eh, Estamos, como tú decías en la introducción, aspirando a miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Oportuno está a reconocer que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se funda, se forma en 1854, apenas 10 años después de la fundación de la República, de la independencia de la República Dominicana, 1844, <coughs> y se funda por, eh, bajo los principios de Juan Pablo Duarte que tiene como fundamento un informe que dio Juan Pablo Duarte de unas recaudaciones que había hecho para la lucha independentista. Creo si mal no recuerdo, 32 pesos. Y en detalle, centavo a centavo, en qué fue gastándolo. Eh, lo presentó y a partir de ahí comienza a funcionar la, la necesidad, mejor dicho, se, eh, nace la necesidad de formar un órgano estatal que supervise, que fiscalice, que audite lo, el manejo de los recursos del Estado. Ese es el origen de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. Pero de, de, recientemente la Cámara de Cuentas ha, se ha visto envuelta en muchos escándalos. Eh, en el último, uno de los últimos discursos del presidente Luis Abinader, eh, él recomendaba la desaparición o que las personas que estuvieran allí renunciaran por el mal manejo que se ha dado y que no han fiscalizado de una forma transparente principalmente a los partidos políticos que conllevan muchas aristas sobre temas de corrupción, malversación de fondos, además de adquirir fondos de empresarios y entre comillas también eh, del narcotráfico y que nada de esto se lleva ningún tipo de registro contable y de transparencia para lo que está llamado principalmente la Cámara de Cuentas. Eh, en medio de este alboroto, ¿cree usted que persona, eh, en el caso suyo, que tiene un currículum impecable, ha pertenecido a varias instituciones, cámara eh, a la Cámara de, de Comercio, eh, eh, también a la Cámara de Producción, eh, colegio de abogados, porque hay que decir que usted es abogado de profesión también es contable, contable. Ha, ha trabajado para instituciones bancarias de gran prestigio en la provincia, también ha, ha, ha, ha trabajado en puestos ya a nivel de, de la justicia y ha hecho una serie de cosas que un prontuario de un profesional a carta cabal, con una línea y una hoja de servicio eh, muy, muy bonita y esta cámara de cuentas que ha estado hasta ahora ha estado muy cuestionada muy cuestionada, ¿vale la pena pertenecer a la Cámara de Cuentas? Sí, porque es un tema de, de, de servicio de convicción eh, tal como tú dices, nosotros hemos tenido el privilegio como ciudadana como dominicanos de ocupar posiciones de, de mucha importancia como el caso de la jurisdicción inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia y está, creemos para no sé si estamos seguros, creemos que lo hemos hecho eh, como, debe, como debe ser. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el problema es eh, la, la politicidad en que se origina la conformación de los sus miembros. Hasta la ley 10.04, que es la que organiza, estructura el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, y que aparece en la Constitución de la República entre los artículos 247 y al 250, la formalización de la Cámara de Cuentas, y es en esta, hasta ese momento los, los miembros de la Cámara de Cuentas eran 10 y se llamaban jueces, eran jueces. A partir de la Constitución de 2010 ya son 5 y se determina que no son jueces sino miembros de la Cámara de Cuentas. El órgano ejecutor de la, del aspecto penal o de castigo, de sanción de la Cámara de Cuentas lo dirige o lo maneja el Ministerio Público la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, eh, que es el órgano superior de supervisión o de auditoría externa que para accionar para en la investigación o en la revisión o en la auditoría del manejo de los recursos del Estado del año anterior. Porque para auditar los recursos del Estado en el día a día, el proceso, la parte operativa del proceso de registro, de las transacciones que originan el uso de capital, los recursos del Estado, está manejado por la Contraloría General de la República, que es al órgano que el presidente de la República, don Luis Abinader, en atención a las grandes debilidades de, de improductividad o de inaición, en la mayoría de los casos en que ha caído la Cámara de Cuentas, el señor presidente de la República, Luis Abinader, ha ordenado a la Contraloría General que haga auditorías pero las auditorías que pueden ser colocadas en poder o en manos de la Procuraduría General de la República para fines de la sanción es la Cámara de Cuentas. De forma que esos informes que suministra la, la, la Contraloría tendrían que ser validados por la Cámara de Cuentas para entonces tener eh, calidad para apoderar al Ministerio Público. Nosotros, en lo que corresponde a, a, a nosotros estamos siendo apoyados por la mayoría de las instituciones de la región. El, Episcopá, el la, la, la, la diócesis de San Francisco de Macorís, el Arzobispado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, la Cámara de Comercio y producción de la provincia de Duarte, la Federación Dominicana de, de, de Comerciantes, la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, el Colegio de Abogados, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Comerciantes de la provincia de la, de la provincia Duarte, eh, asociaciones e instituciones de carácter deportivo, eh, la ADP, de y... el cuerpo de bomberos, eh, una, una gran cantidad de, de instituciones que han depositado la confianza en nosotros para representarle en ese órgano, dado que sobre todo en este momento el señor presidente de la República Luis Abinader ha enfocado su visión de negocio, de... de de, de Estado, su visión de gobierno de, del gobierno dominicano es la transparencia y el órgano garante que sirve, puede servir de garante del buen comportamiento en el manejo de, de los funcionarios, en el manejo de los recursos del Estado, está llamada a ser la Cámara de Cuentas eh, eh, Antigua, la Cámara de Cuentas como le dije, los escándalos que han, que han tenido es eh, la decisión del presidente Álvarez, ¿verdad? Eh, sino, eh, Hugo eh, Álvarez Hugo Álvarez, ¿sí? que motivado con el discurso del presidente anunció que iba a redactar una carta para eh, su renuncia. renuncia y luego, eh, pensando en lo frío eh, la directora de ética doña Milagro Ortiz Bosch eh, le pide y le manda una carta que no renuncie por el caso específico de la ministra de la juventud Kimberly ¿cree usted que él debió de renunciar o estuvo bien eso de volver para atrás? Mira, la yo pienso que escuchar el discurso del presidente, creo que del mes pasado, uno de los primeros discursos de los más largos, porque el presidente parece ser que mensualmente, que yo comparto eso. Eh, fue, fue el 16 de septiembre, exactamente. Exacto, gracias por la información. Eh, el presidente de la República dijo en su discurso, debieran haber renunciado, debieron sí. haber renunciado. O sea, no, y lo acusó parte de, de, de, del complot de, de corrupción del PLD. De forma que yo pienso que es una atribución de ellos, porque eh, de la Cámara de Cuentas, una vez tú has sido eh, elegido por el, por el Senado de la República, o las cámaras, porque ahorita te voy a hablar del procedimiento, por el Senado de la República, ya es, hay dos formas de tú salir. Tú renunciando o muriendo. Pero a menos que no sea el propio Congreso, en un proceso de interpelación, no conozco que haya forma de que tú salgas de la Cámara de Cuentas, después una vez elegido. Sí, por eso el presidente sugiere y, que, que reduce. Que por eso el presidente, porque no lo puede cancelar. Exacto. No lo puede cancelar porque, la, la, a diferencia de la mayoría de las instituciones que conforman el Estado Dominicano, la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional. Sí, eh, entre con, comillas, independiente. Sí, independiente. Entonces... Entre comillas, sí, por favor. Además de, la, de las instituciones que nos apoyan a nosotros, todo eso está coordinado por el señor senador de la, de, de la provincia de Duarte, eh, Franklin, Romero. Franklin Romero, apoyado lógicamente por el, el señor Olmedo Cava, eh, director eh, nacional del, del INDRI. Del Indri eh, dentro de la parte eh, que, que, que están lidereando Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez, eh, que... que de la ¿Y provincia la casi de Duarte. Diputada, Dorina? Eh, ¿Hay, hay? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuasi diputada. Digo eh, yo, o sea. Eh, yo les he estado hablando muchas cosas a Dorina de cómo pudiéramos eh, lograr que fuera, fuera ella, pero ya es un caso que no es me no, Pero dígame no. puntualmente, si estuvo correcto que él pusiera la reversa? Lo que usted es función. que ahí hay un tema eminentemente político. Ok. Porque recuerda que doña Milaro entonces le dice que no renuncie para que pueda dar informes sobre la... Sí, pero es una decisión eh, de él. Lógica, es, entonces, lógicamente, ante el pedimento del presidente y la solicitud de doña Milaro, debió haberle puesto atención a la solicitud del presidente, <risa> pero es una atribución de él. ¿Qué cambiaría Ramón Antigua en la Cámara de Cuentas uh, si es elegido por el Congreso de la República Dominicana para estar ser parte de tan importante órgano que... Es un balance, si se funciona de la forma que debiera, para la, la transparencia del manejo de los recursos, de nosotros los infelices que pagamos impuestos. Ajustarnos a la ley, Roberto. El, la Cámara de Cuentas es un órgano eh, instituido por la Constitución de la el actual, el, el, los Los actuales miembros de la Cámara no están apegados a la ley, no están haciendo sus funciones. Bueno, si tú manejamos la Creo que eh, eh, leí en, en un documento de carácter periodístico, eh, no en la página, creo que del 16 al 20 la Cámara de Cuentas ha realizado 734 auditorías. de, dos, de este, año 2016 sí, a 2020? Así. Sí, eso es igual y solamente ayuntamientos que deben ser supervisados, auditados por la, por la Cámara de Cuentas, Ahí creo que 200 y tanto. ¿Eso es mucho o poco? Eso da 9 eh, auditorías por mes. O sea que es muy. 8.5 nueve auditorías. Es por, muy poco. Muy poco. Para lo que ellos tienen que auditar. Claro, es que la. Oye, una, una asociación, una fundación que reciba 12 pesos del presupuesto de la nación como asignación a esa asociación. Esos 12 pesos deben ser auditados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Dice Leonel Fernández que eh, la Cámara de Cuentas nunca solicitó una auditoría al partido cuando él presidía el PLD, pero el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, esas, dice que sí y presentó una carta. Entonces, ¿a quién le cree? Esas son de las cosas que hay que cambiar en, en, el pro, en los procesos de esas la Cámara de Cuentas. Esas son de las Cuentas. cosas que usted va a ir a cambiar a la implementar, Cámara de Cuentas. A intentar implementar, cambiar y, eh, en la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no tiene que pedirle permiso, pero tampoco tú tienes que pedir el, el procedimiento actual que hay, eh, que tu institución, como institución, solicita a la Cámara de Cuentas que te audite, que te audite la gestión pasada, porque la Cámara de Cuentas en la realidad se ha convertido como en una especie de, de, de chivo expiatorio o cuco, como decían los muchachitos antes. Ah, tengo que hacer la cosa bien porque si no me tiran la Cámara de Cuentas las próximas autoridades. no. Es que usted tiene que hacerla bien porque tiene que hacerla bien. que usted tiene que hacer los registros y, la, y la, los procesos porque la ley se lo manda. Claro. La Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad de organizar y crear los, los procedimientos necesarios para el buen uso, registro, manejo y control de, la, de, la, de las operaciones que impactan en el presupuesto de la República. El tema de las declaraciones juradas de bienes se ha manejado correcta o indebidamente en los últimos 20 años que podemos decir eh, que, que la Cámara de cuentas ha hecho el tema bueno, ¿desde qué año comenzó obligatorio por ley? No recuerdo. En el verlo. 13 en la el el 311-2003 Exactamente, el, 311, 3. el tema de la declaración de bienes jurados que estipula que tanto los funcionarios entrantes y salientes deben presentar una declaración de bienes una declaración de bienes jurada donde 30 días Después de salir, tiene ávidos para presentarla, como también 30 días al entrar. ¿Esto se ha manejado correctamente en la Cámara de Cuentas? Lo primero es que eso es la ley. La ley establece, la ley, sí. se creó una ley uh -huh. para hacer lo que tenía que hacer la Cámara de Cuentas. O sea, que están rebundando en lo, sí. en lo mismo. O sea, sí. no es necesario la ley sí. si la Cámara de Cuentas hace su función. Pero peor aún, la 3.11.13 no tiene ningún régimen de sanción. ¿Ningún régimen de consecuencia No, no hay consecuencia tú tienes la obligación de presentar la, la, la, la declaración jurada de bienes, días. de patrimonio, y lo deposita en la Cámara de Cuentas, que tampoco tiene competencia, la ley no le atribuye competencia, atribuciones como para poder fiscalizar, revisar esos, eh, eh, eh, esos montos que tú pones. Por eso tú ves que se... O de... sea, se... perdón, perdón, para, para, para que pueda para, para para, para entrar en contexto. Si yo como funcionario público en o saliente presento una declaración de bienes jurada, y está alterada. ¿La Cámara de Cuentas tiene potestad para sancionarme a mí? Para someterlo por ante el Ministerio Público. Porque te repito, la Cámara de Cuentas no es un, no es un órgano sancionador, no, un, un, un, fiscal, no es un tribunal. Entonces, no es un tribunal. ¿cuál es el sentido de la declaración de bienes jurados? Eh, presentarla en la Cámara de Cuentas. Hacer un bulto. Depositarla. Hacer un bulto. Depositarla en la Cámara de Cuentas. Depositarla y ya. Ahora, en esta, estos últimos dos meses de la gestión del presidente Luis Abinader, eh, se ha estado, se ha intentado por mandato del mismo, eh, se ha estado haciendo un trabajo de revisión de, porque si te das cuenta, es exclusivamente a los funcionarios que salieron recientemente, hace tres meses. Que dejaron de, estar, de, de ser gobierno. No, no, también a ese... funcionarios entrantes, porque ahí tenemos a la ministra de, de la juventud que pero, está haciendo... Pero te digo de, de, de, de la última gestión. Okay. A esos dos o tres funcionarios, y esa funcionaria de, de, del caso de aquí, eh, que más que por la declaración jurada que presentó, es por el programa de televisión que se hizo. Ah, Por sí, la investigación sí. periodística. Sí. sí, si no se hace eso... No no es, no, no. Si no se hubiera hecho eso, ella no. presenta eso y se hubiera revisado, pero no supiéramos probablemente nada de eso. Te, te es repito. decir, porque la Cámara de Cuentas no ha tenido la capacidad de hacer esas investigaciones correspondientes y bueno, de alguna manera dependemos de la opinión pública para conocer los actos de corrupción. Precisamente esa es mi pregunta. ¿Por qué en este país... Todo el mundo sabe lo que hizo cada quien y es tan difícil para la justicia y para los órganos correspondientes armar expedientes y que los corruptos paguen por lo que han hecho. ¿Por qué es tan difícil eso? Recuérdate que la, el tema de la sanción, el tema penal, es atribución del Ministerio Público, que es el que deben causar por ante la justicia uh -huh. esos procesos. La Cámara de Cuentas lo que tiene la competencia es de auditar Auditar Pero no lo ha hecho. el uso, no. No, no, ese, por, por eso es que queremos que Antigua vaya a la Cámara de Cuentas. Porque ¿Te a te veces eso funciona. Esas son de las cosas que pretendemos implementar una vez establecido de acuerdo al apoyo, porque oye el procedimiento. Una comisión Ajá. de la Cámara de Diputados evalúa. A los, a los, ya a, el plazo a, pasó de depósito. De depósito, ya está. Ahora viene la evaluación. La, sí, la, Y van el, depurando. Proceso de depuración ahora. Ya. ¿eh? Entonces comienzan a, a depurar. Este expediente tiene el perfil, califica. Sí, este no es este... ¿El sí, expediente está. suyo ya lo depurá? Sí. Ya tenemos el eh, perfil. vamos tengo, bien. El, tengo informaciones suministradas inclusive por la, el diputado José Luis Rodríguez, Nicolás eh, Hidalgo. Nosotros estamos en la lista, en el número 31, ya, okay. asignado. O sea, ¿cuándo? nosotros seremos el, el, el 31 primer eh, evaluado ya. en esa lista. Se registraron a, eh, a la hora del el final del, del viernes pasado eh, 433. Perdón. Pero según me decía el propio eh, senador de la República, es probable que queden 200, 300 de eso. La pasada vez fueron en el 2016. Fueron 279. Ya. Y eh, apenas eh, fueron al, a, la, a ser evaluados 60, 70 y Ahí pico. es que voy. ¿Y, ¿y qué es? cantidad es que se eligen en total? Cinco. Son, son cinco. Cinco. Ok. Incluyendo el presidente. Sí. Eh, pero ya luego la segunda depuración, eligen cuánto para evaluación. Mira, de la los, otra vez fueron 60 y algo. sí De los, ta, los tantos que calificamos para en el proceso de depuración, de, del depósito y la depuración, eh, vamos a ser evaluado por una comisión que se llama Comisión Permanente de Cámara de Cuentas. Tiene 15 miembros, 15 diputados. Esos nos evalúan, nos hacen una eh, no, nos llevan a hacer una exposición, una entrevista, por decirlo así, una exposición, eh, con una batería de preguntas que nos y, pueden y, y, hacer. Y para ellos. que la gente en, en, entre en contexto, que se ha estado transmitiendo por muchos medios. ¿El tipo como se está haciendo con, con el caso de, de, de la, Junta la Junta Central, Central Electoral? Central. Me imagino que eso también pero, va a va ir pero eh, mira, eh, grabado, televisado. Sí, mira el valor, el peso que tiene la, la Cámara de Cuentas. Los miembros de la, de la Junta Central Electoral los nombran los, los senadores. Sí. La Cámara de Cuentas lo evalúa una comisión de la Cámara de Diputados. Va al Pleno con los que hayan sido calificados para ser eh, sometidos una, ter, una eh, cinco terna al Senado. Entonces va al Pleno de, de la Cámara de Diputados, segundo paso. En el Pleno de la Cámara de Diputados se eligen a 25 potenciales candidatos. Esos 25 potenciales candidatos van a una comisión de la Cámara de Senadores, y somos evaluados. Por, los, por la Cámara de Senadores. Por terna. la Cámara, una comisión de la Cámara de Senadores. Y esa, Cámara, esa comisión de la Cámara de Senadores elige a 15, compuesto en, tres, en cinco ternas. Y yo hago la aclaración, que es una redundancia, cinco ternas de tres, no hay terna de 4. cinco ¿Sí? ternas de tres. Y esos 15 vamos al pleno del Senado. Y en el Pleno del Senado se la, eligen a, entrevistarlo a cinco. otra vez? No, en la comisión, los 25 nos entrevistan, nos entrevistan a los 25 que van la, al Senado. Pero, no, pero en la Cámara de Diputados eh, eh, le hacen la entrevista. De la Cámara de Diputados. Pero ya cuando sale la Cámara de Diputados que va... Salimos 25. Ah, esos 25 vuelven a ser entrevistados la, por los senadores. Por la Comisión de Senadores, la vamos a llamarla así, la Comisión de, de, Permanente de, de Cámara de Cuentas de la Cámara de Senadores. Ya. Esos 25 que evalúan, que, que nos evalúan en la, cam, en la comisión de la Cámara de Senadores o de, de, de Senadores, vamos al Pleno del Senado con 15. Y de entre esos 15 se sacan los 5. Bueno. O sea, es un procedimiento sumamente sí, eh, eh, es, es, es un riguroso, es, sí, un es un filtro, un filtro muy para que tú veas el valor que tienen esos 5 ciudadanos, privilegiados ciudadanos que gozan del. del porque a, a, de la confianza de la población entera, porque qué es lo que son los diputados y senadores, representantes de las de, de, de la provincias, del pueblo, de la sociedad. Del pueblo, sí. De, entonces, no, el, los miembros de la Cámara de Cuentas son elegidos por el pueblo entonces, en, en, en, su, en su expresión. Eh, eh, profunda Sí, por los de, representantes de eso, del pueblo Claro, sí. es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Son lo los antiguo, legisladores Nosotros confiamos que esta vez Porque tengo entendido que es la segunda vez que aspira A ser miembro de la Cámara de Cuentas eh, Va a ir primero con la bendición de Dios Y con todo el apoyo de una provincia Que entiende que usted no va a representar Dignamente Y luego de ser miembro de la Cámara de Cuentas Va a hacer un trabajo loable en pro de los mejores beneficios del país, para que las cosas sigan mejorando y transparentando. Y como este es un gobierno de cambio, creo que es justo y necesario un cambio en esa Cámara de Cuentas que ha demostrado que es una Cámara de Cuentos, no de cuentas. Mira, nosotros estemos, tenemos la confianza en Dios, en que habremos de ser seleccionados, en ese gran apoyo que hemos recibido de todas las instituciones y grandes y personalidades de, de la provincia de Duarte, de la región del Cibao, incluyendo instituciones nacionales como la Federación Dominicana de Comerciantes, la Federación... Eh, y también, hermano, Iván García. Iván García, la Federación eh, Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, que es de, de, de una cobertura nacional, y después las instituciones de nosotros, te repito, como la Universidad Católica donde están, los Vipado, la la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio de Abogados. Y muy Abogado. personalmente mi voto, ¿eh? si yo pudiera eh, votar. Eh, tú vas a estar representado en el voto de Nicolás Hidalgo, de José Luis Rodríguez, de Jerry Jer, Acosta. Acosta. Y, y eh, sobre todo del eh, liderazgo del senador de la República, eh, Frank, no Franklin Romero, que es el, el líder y director de este proyecto. Ah, por eso es que tenemos confianza, porque estamos, no por este, con, estamos pegados te, te, te, de Dios ah, y... Vamos bien, Padre. Y entonces el... Franklin padre Romero eh, tiene mucha, para, para, para que tome nota, el senador Franklin Romero ha demostrado, y es una realidad, tiene mucha influencia en el Senado. Y sobre todo, pero sobre todo, no porque sea por, por influencia por influencia, y no por la, la, el trabajo que hizo en la Cámara de Diputados y el trabajo que, oye, ahora mismo el, el senador más activo en procura de beneficios y, y resolver anunció situaciones aquí una serie de, de, la, Cama, la, de, de, de en la Cámara de Senadores para la provincia que él representa. No, anunció, que, una obra, que ahí, ahí sentado, anunció una serie de obras, anunció una serie de obras que, de ser concreto y de hecho extraoficial, eh, ya próximamente vendrá el presidente a anunciar esas obras y a, de, a dar el primer picazo. Pero mira, lograr, en el caso de Franklin Romero, lograr que traer una comisión del Senado a revisar el tema este de los el apartamentos. Apartamento de, sí, y por ahí aquí que ya el presidente le aprobó apartamentos para los residentes del Barrio, Azul. del Barrio Azul. Y poner a los senadores a recorrer ese Barrio Azul y parte de la Ribera del Jaya. No se había hecho ni es, no, ni, es algo eh, sí. eh, común. Antonio Martín nunca había venido a San Francisco en Macorís, eh, creo yo. Y vino, vi, sí. vino ahí. Y, y, y, y nuestro amigo Félix Bautista, que, que <risas> la Cámara de Cuentas lo está auditando. <risas> Señora, vamos a la pausa. Gracias. Ramón Antigua. Luego de la pausa nosotros seguimos aquí, pero antes...